de cómo viene Pues buenos días, soy de Jotansen Dejo a Carlos, que está ahí con estos amigos. Y, y me voy a Pocara. Me voy a Pocara, donde voy a estar un par de días más y luego ya para Katmandú y España. Así que nada, de viaje en autobús, unas 4 o 5 horas de autobús. mí me ponen o sea, PowerPoint, que estoy aquí. <ríe> es todo Photoshop yo sé. Así que un besico, un besico, un besico, un besico. if you call a woman African woman she go say she go say she go say, say I be lady -o. Zach, Zach, Zach, Zach. Bueno, pues después, después de una semana con con Carlos, con Karin, ¿I ¿I este? no, no le like no, no house? no house. pues eso, que está una semanita en dancing con. Con Carlos, con Karim, con Salomé, con África, con mamá Debbie, súper bonita, con Prasan, con Prasansa, con su padre, más a gusto que la hostia. Y ahora estoy en... Ay, no me acuerdo el nombre de este sitio, pero bueno, que me voy a Sarancor, que voy a coger un autobús aquí. En un autobús en el que en España viajaríamos 30, o mucho, aquí van 80 o algo así, y yo voy entre ellos. ¿Me parece que soy...? No, me parece no, soy el único extranjero que hay metido. Let it on the soul, let it, on the, soul. Oh, let it on the soul, let it on the soul, let it the soul. Donde viajo al final, con mi mochila, en el tejado del autobús, porque abajo está, pero petado, petao, petao y todavía quieren meter más gente. Me ha dicho, tú eres turista, la policía no problema contigo, así que para arriba pasa la en el techo del autobús. Me gusta. Ya Estoy en San Corto, Aquí el amigo Ken que ha venido conmigo del autobús, pues nada, me ha traído a casa de su hermana. Es una especie de hostel o algo así. Y súper barato. ¿no? Que pago 2,50 euros por día, o sea, 250 rupias de aquí. Y es precioso y tiene una ducha maravillosa de agua caliente y puedo ver las montañas, y está muy bien el sitio, así que Ken, muchas okay, gracias. hoy para editar es bonito es que llueve llueve llueve dando algo a la luz de la vela. A quien le pase va la luz todos los días, todas las noches, un par de horas, tres horas, a veces cuatro. Pues aquí, desayunando, chapati con mantequilla de búfalo. Bueno, pues alguien me pidió un día que enseñara lo que, lo que llevo en la mochila. Pues, cuando ya me quedan poquitos días para marchar para España, os voy a enseñar lo que llevo en la mochila ahora, después de cuatro meses y pico de viaje. Llevo la mochila, llevo pantalones, cuatro o cinco pantalones, seis o siete camisetas y camisas, tres chaquetas, calzoncillos y calcetines... El pañuelo, guantes, una almohadita de esas de viaje, el bañador, un jersey, la toalla, el neceser, una bolsita con cremas y cosas así, otra con el jabón de lavar la ropa, una cajita con medicinas, llevo una bolsa negra petada de cosas, cosas, ahí dentro hay cosas. Llevo la esterilla, llevo un cubre de mochilas, llevo el saco... Llevo la riñonera, que me ha servido mollón, que la he utilizado muchísimo y que, bueno, que es donde llevo todo. Llevo la tienda de campaña pequeñita, llevo algunas libretas y, y rotuladores y eso para escribir. Llevo el ordenador, llevo la impresora, los tóneres, papel, cargadores, batería, el móvil, diccionario y mapas. Eso es lo que llevo en la mochila. Ahora mismo. Y la cámara y el bastón que se me olvidaban.